con Patricia Colorado, Key Account Manager para la región en Master Batches, Clarion. Cuéntanos un poco qué está exhibiendo en esta cumbre Clarian. Claro que sí. Bueno, tenemos todas las soluciones para colores para plásticos, tanto Master Batch líquido como Master Batch sólido. Tenemos también aditivos. Eh, traemos todas las tendencias de color para 2020. De hecho, es la plática que vamos a dar el día de mañana y eh, muchas soluciones enfocadas al tema de economía circular y sustentabilidad. ¿Cómo has visto la calidad de los eh, asistentes a este evento y qué valor le encuentra Clarion a participar en eventos como este? Claro, bueno a nosotros nos gusta eh, la palabra innovación, ¿no? entonces al estar en un evento que promueve la innovación pues estamos aquí presentes eh, con nuestras soluciones innovadoras y eh, pues hemos visto varios eh, de nuestros clientes algunos que ya son clientes nuestros algunos que queremos que sean nuestros clientes que es el objetivo también de este tipo de eventos no tener la presencia de nuestra marca que nos conozcan que nos reconozcan y hacer nuevos contactos eh... Quisieras invitar a nuestra audiencia a que atienda el, lo que queda de esta cumbre y sobre todo invitarlo a la charla caso de éxito que Clarion va a impartir. Claro que sí, los esperamos aquí en el stand para escuchar sus necesidades, darles soluciones, atender sus proyectos y en la plática de tendencias de color para 2020.